El dibujo es muy especial, por eso esta Navidad te entrega un regalo que viene en forma de vela. Dicen que es muy especial, dicen que está matriculado, que le gusta divertirse con las chicas en los alunos. Oh, sí, oh, oh, oh, oh, si tú andas en no, bicicleta, no, te no, no, toca la corneta, date una pirueta, me sube la tuñita, fuegos artificiales. Vamos a ver con los parques, con las bandas navideñas, sí, pantaletas de y we stop Una nada para ti, una nada para mí